Me llamo Yael y tengo 10 años Cuando salgo del cole, lo primero que hago es ir a surfear A los 3 años ya me aguantaba en una tabla de surf Él siempre ha querido hacer lo mismo que hacían los mayores Estaban todos los mayores dentro del agua No me dejaban sitio en el mar Cuando ellos se iban, Dime. yo me quedaba practicando con mi papá Sí, sí, Hasta un momento Ahora no puedo hablarte Entonces soy una más. Porque que sea pequeño no significa que no pueda hacer grandes cosas. Como quieras.